Muy buenas amigos, bienvenidos a Toxic Game Channel. ¿Alguien tenía que hacerlo? ¿Alguien lo pidió? No, no lo sé, pero está aquí. El juego de Bad Spencer y Terence Hill, que eran los dos grandes, de los más grandes de Spaghetti Western, de, de, de las películas. Y vamos a jugar al juego, ¿por qué no? Le, le he quitado la música, porque... Ya sabemos, ya sabemos cómo son los de YouTube no creo que haya ningún problema fijaos que este juego tiene los detalles bueno, aparte del pincelar y todo esto que se ve perfecto ¿no? eh, tiene ese toque a, también a, a los juegos de aventuras gráficas y sobre todo eh, la, la propia narrativa por lo que veo va a muy ligada al tipo de películas que hacían, que, que se encontraban con estas situaciones por lo tanto el juego es bueno pero vamos a, a verlo vamos a probarlo que tienen ya, esta gente quiere pelear podéis recoger vuestro carruaje, gracias nos vamos por ahí, los demás no hacen nada <risa> Siempre nos pasan este tipo de cosas. Tenemos que encontrar la manera de llegar al otro lado. ¿eh? Si quieres que voy a saltar, olvídalo. No, está demasiado lejos. Podéis intentar trepar por esas vigas de madera. Que bueno Bueno, ahora que tú, tú cómo vas a pasar bien Con poderío, eh. Con poderío. Thank uh you. -huh. Hargo pasa. Vaya hombre, con las chicas. Eh. Bien, perfecto. Perfecto. Ay, pues mi nombre es Trinidad. Y mi amigo es Bad. Oh, bueno, no me acuerdo qué nombre le ponían a Bud Spencer. No, igual, igual. Hay una película que se llama. se llamaba. Eh, Trini, se llamaba Trinidad, pero no por ello todos los personajes que hacía el Rubio eh, se iba a llamar de esa manera. ¿no? Pero bueno, esa película estaba muy y la verdad es que eh, el juego está bastante bien hecho. Con beat, beat it up, ahí está de, de ahí. Dando golpe, bueno. ¡Vaya, todo Todavía quedaba uno, eh. Ahí está, ¿no? Que ya ha terminado. Todavía quedan Todavía quedan ahí. esperado un momento porque le decía yo brain memory y es que este juego uh, nuevamente lo digo porque va a salir la segunda parte y evidentemente pues, los, que haya, los que los que hayáis visto el tráiler uh, diréis es increíble ¿no? la calidad gráfica que tiene el. No, lo que se intuye ¿no? de, de, de este trailer y por eso os, os muestro el, el juego básicamente el primero el, la primera parte porque ya la primera parte ya de por sí ya tiene tela dudo que vaya a ganar al boss este que muchos problemas, pero bueno, por lo menos podréis ver, por lo menos podréis ver la calidad gráfica y de combate de este juego. Here he comes. Looks like my bullets can't pierce their armor. A punto oh, Dios. A puntito, a puntito. ¿Cuánto tiempo llevamos? 26 minutos. Voy a intentarlo otra vez. Por lo menos antes de terminar el vídeo. Dios, qué bueno. Bueno, amigos, eh, pues vamos a terminar el, el, el Bueno, amigos, pues después de este. De esta pequeña bata gran batalla que hemos vivido. Eh, ya sí que me puedo poner un poco más grande, creo yo. Eh, bueno, pues lo dicho, después de esta gran batalla en Bright Memory, esperando al Bright Memory 2, eh, porque la verdad, habéis visto que es un gran juego. Y luego, mañana haremos otro gameplay pues con otro juego, o seguiremos con el Elder Ring. Hasta la próxima, amigos. Nos vemos en el siguiente vídeo.